¿Cuándo será que llega? Hola Ana, hola. ¿Cómo estás? Bien. Sigue. Gracias. Entonces organizamos los cuadros y comencemos a hacer las tareas. Ok. Diana. Yo te tenía unas galletas porque tú venías aquí invitada, entonces, esperate, ya te las traigo. Qué frágil. Vean, mira, es que yo te había comprado unas galletas, pero esta está vacía. Entonces no sé si esta. no, sé si decirle. ¿Será que es lo digo? Sí, se sí, lo voy a decir. Dani, yo me comí las galletas.